una cosa particular y es que empezamos a escoger sobre la idea de una tienda de intercambio, que se pusiera una tienda de intercambio en la plaza de Algeciras, para que ahí la gente empezara a llegar, llevar sus cosas, con el, el tema del trueque, de que finalmente la gente que tenga sus excedentes pueda llevar y el otro le interese y se haga como ese tipo de... Entonces trabajamos alrededor de la idea y empezamos a decir, bueno, eh, haríamos una socialización de la idea primero porque hay que obviamente ver cuál es la, la, la, la actitud que pueda tener la gente sobre crear una, un, un lugar de intercambio y todo esto hacer un tema de difusión nos pareció increíble que ustedes en el segundo tuvieran el mismo, sí. mucho más lindo que ustedes que este sí, muy <risa> pero hicimos un megáfono también pusimos que había que hacer, un hacer una difusión de la idea eh, y luego hacer como una demostración de cómo sería el lugar que, que se podría eh, hacer con ellos, luego hacer un tema de formación en cooperativismo y autogestión, pues porque una de las cosas es que si esto empieza a funcionar y la gente no tiene formación en cooperativismo y no tiene la idea, pues se pueden matar cuando las cosas empiezan a funcionar, eh, ya el manejo de los dineros eh, es bien complicado, o digamos okay. aquí inicialmente no había dinero, que era lo que queríamos decir, luego, eh, eh, eh, entonces la parte de promoción, y hacer una consecución de apoyos a nivel local, regional y nacional. Eso consideramos que es demasiado importante, porque si ellos en Algeciras empiezan a tener esa cadena, o sea, se empieza a producir una cadena de valor en los diferentes renglones, y hay gente interesada en Neiva, en Bogotá, en, en, en, en, en, en ayudarles con, el, con, con diferentes productos, y esto pues se empieza a volver algo que entre otras es el afán que hay a seis meses de que la gente empiece a generar unos, unos ingresos. Entonces aquí fue donde empezamos a, a trastabillar y a cambiar. Que fue cuando tú nos dijiste qué opina Pedro o María o Juan y cuando dijimos miércoles ellos quieren tener una casa propia, quieren tener sus ingresos que sigan estables. Aquí estamos, aquí no estamos generando todavía digamos esos ingresos fijos que necesitan ellos. Entonces esto lo transformamos en, que, en hacer una propuesta de una gran feria en Algeciras, donde la gente saque a exponer y a mostrar qué es lo que tiene, qué es lo que ofrece. Y por otro lado, socios en Bogotá, la gente diga, oiga, tenemos a Cencosud, por ejemplo, sé que Cencosud está muy interesada en comprar productos que tengan como un sello que diga Algeciras, sitio de, de postconflicto en Colombia, vende este tipo de productos y empezar a llegar, a llevar socios que realmente puedan, por ejemplo, por eso se hablaba del tema de la leche, eh, la alquería puede estar muy interesada en llegar a ese tipo de lugares, ya lo está haciendo en otras partes del país, pero eh, es empezar a motivar a la gente alrededor de, mire, hay gente que puede estar interesada, los productos orgánicos ahorita tienen mucha mucho atractivo, eh, y hace falta en todas las ciudades de, de, del país, las amas de casa están interesadas en conseguir ese tipo de productos, C cada vez veo uno en todos los noticieros que eh, los problemas de salud vienen de ahí, la gente está comiendo con todos los químicos, con todo. entonces ese mm -hmm. tipo de cosas es lo que decimos hacer, una gran feria donde se pueda generar unos ingresos que puede ser una cosa rápida y de ahí aprovechar el tema de los residuos sólidos. También porque hay gente inmediata que está interesada en comprar en buenas condiciones los lo residuos que allá no hay mucho que hacer, porque nadie no, no hay procesos que se puedan hacer inicialmente. Después sí se pueden montar eh, empresas que por ejemplo hagan eh, valorización de, de un cartón o que estén haciendo valorización de, de, por ejemplo, el plástico. Yo ahorita estoy manejando un proyecto en el Caribe, que les estaba diciendo, donde lo que estamos haciendo es triturando todas esas botellas que nos están inundando de plástico y con eso por ejemplo, se pueden hacer, si alguien tiene idea, digamos, del senderismo y del ecoturismo y de todo eso, es decir, con ese plástico hacemos los senderos por donde la gente va a caminar y se quedan los senderos que van a durar mucho tiempo, y es con todas esas botellas que en este momento nos están inundando y nos están ahogando. Entonces, es un poco un sitio donde podamos generar todas esas ideas.